Para este año 2017 propusimos eh, hacer una audioguía para celulares, propusimos un recorrido que saliera del, del punto donde para el bus turístico de la ciudad, donde está precisamente el Museo de la Reta. Hicimos un recorrido buscando las Barrancas de Grano, pasamos por el Museo libero Baldi, pasamos por la Iglesia de la Redonda antes y bajamos hasta la Pérgola de las Barrancas y recorrimos las Barrancas. Se descarga en forma muy sencilla, es muy rápido, la aplicación no pesa, es muy sencillo poder tenerlo con cualquier celular o tablet. No necesita conexión con internet. El barrio chino luce totalmente renovado, para que los visitantes se sientan más cómodos y puedan disfrutar de un paseo único. La municipalidad finalizó las obras en el barrio chino, dejándolo hermoso y resplandeciente. Cada 30 metros aproximadamente, fueron ubicadas barras ancladas al piso para poder asegurar las bicicletas o motos. Se plantaron nuevos árboles para beneficiar el medio ambiente en la mayoría de los árboles añejos. Se construyó un banco cantero muy cómodo para disfrutar de la comida al paso o para tomar un descanso mientras se recorre este hermoso lugar. Bueno, actualmente la publicación se puede descargar de, del blog de la Escuela Comercio 7 y está en etapa de, de pruebas. Se trató de trabajar sobre las potencialidades de todos los chicos del grupo de turismo evidenciaban que les gustaba más la parte de diseño, otros que les gustaba trabajar este, sobre eh, la programación. Eh, usamos App Inventor 2. Eh, pesa casi 20, 20 megabytes. Es para solo Android. Y también se trabajó sobre el diseño del mapa. ¿sí? Ella eh, lo programó en una herramienta que se llama Inkscape. Eh, afortunadamente en el mes de agosto este proyecto llegó a obtener dos menciones, una mención PIE eh, a la innovación pedagógica y otra un premio en INNOVA eh, en la Feria de Ciencias de, de Educación y Tecnología. Los chicos se sintieron totalmente protagonistas de esta experiencia, pudieron transmitirla de una forma bastante amena hacia todo el resto de los, de los compañeros. Ellos de a poquito fueron dándose cuenta cómo eh, se podían desenvolver mucho mejor y este, podían explicar el producto, nuestro app, a, a todas las personas que quisieran este, conocerlo. Pero lo importante es el resultado con los estudiantes, que cada vez confían más en lo que pueden hacer porque fue un logro realmente de ellos.